Esta es la escultura inflable actual más grande del mundo, presentado dentro del evento de Diesel Spring Summer 2023. La escultura inflable es una creación de Dennis Vanderbroek y fabricado con el apoyo de la empresa Beggar Than Life. Dentro del proceso de creación se utilizó modelado 3D, para crear poses humanamente imposibles inspiradas en poses de esculturas antiguas, donde se busca transmitir que los cuerpos intentan romper con su entorno. La escultura fue presentado el 21 de septiembre del presente año en Milán, Italia, y tiene una altura de 14 metros, un ancho de 38 metros y un largo de 50 metros. Esto le hizo posible hacerse acreedor del récord Quiñez, a la escultura más grande del mundo. Si deseas conocer más detalles sobre esta escultura inflable, visita Blogarte Plus.